Un feliz sábado para todos ustedes, para todos los que nos acompañan sábado a sábado a las 10 y 30 de la mañana y escudriñan con nosotros la palabra de Dios. La verdad que para mí es un gran privilegio poder compartir este mensaje a todas las personas que de algún modo se toman el tiempo para escudriñar juntos un poquito más de la palabra de Dios. Y gracias por estar con nosotros esta mañana. En este programa de hoy sábado queremos hablar acerca de algo sumamente importante que quizás a más de uno de nosotros quizás no nos ha tocado, pero que en el mensaje de hoy quizás nos daremos cuenta del privilegio y de los peligros de tener un privilegio frente a la voluntad de Dios. Quizás muchos de nosotros gozamos de algunos privilegios sin saberlo. Y aún más, nos gustamos eh, sabernos dentro de ese privilegio, dentro de ese, ese momento de gozo, de gusto, de vivir la experiencia del, del éxito, del progreso. Y no necesariamente, no necesariamente somos conscientes de que todo privilegio tiene también cierto nivel de responsabilidad. Cuando Dios obra para el bien del hombre y le da los privilegios. Cuando Dios obra para con su pueblo bajo ese contexto que vamos a hablar hoy. Y su pueblo somos nosotros. Dios quiere que su pueblo valore. O sea, en otras palabras, que no lo tome como un <ríe> derecho o como algo que lo logró él por sí mismo, sino como una dádiva en reconocimiento pleno a la voluntad del Dios Todopoderoso. Yo no sé si alguna vez has logrado un puesto en tu centro de trabajo y cuando te han nombrado, te has sentido como que eso me lo merezco yo, porque yo soy capaz. No está mal sentirse capaz, pero no te olvides que detrás de ese reconocimiento de tu capacidad hay alguien que te está dando el privilegio, te está concediendo, la posibilidad de llevar adelante un proyecto. Claro, porque tienes tu capacidad, pero esa capacidad no habría podido ocupar un lugar si alguien no habría abierto esa oportunidad. Y muchos de nosotros creemos que en el mundo todo lo hacemos nosotros, todo lo logramos nosotros, todo es por obra y fuerza nuestra. Y por eso cometemos errores graves no reconociendo la voluntad de Dios en nuestras, en nuestras actividades, en nuestros logros, en aquellas cosas que muchas veces nosotros mismos ni nos damos cuenta cómo lo hemos logrado, porque Dios nos lo ha dado como privilegio. Y me preguntan si estamos en vivo en el Facebook, claro que sí, estamos en vivo en el Facebook y usted puede seguirnos también allí. Boris Darwin, busque usted y ahí estamos. Entonces, bajo este sentido, entonces podemos nosotros comenzar a, a pensar qué privilegios yo he recibido y cuán responsable he sido yo al recibir dicho privilegio, al gozar de dicho privilegio. ¿He sido responsable con lo que Dios me ha dado? ¿He podido yo reconocer la voluntad de Dios en cada cosa que yo he recibido como dádiva, como bendición? Es muy triste que muchos cristianos, conocedores de la palabra de Dios, viven experiencias de éxito en sus vidas. Dios se los ha concedido, Dios les ha abierto el camino, Dios les ha dado ese privilegio en la iglesia, fuera de ella, en la comunidad, en su diario vivir, y no le dan gloria a Dios, no le dan la gloria que Él se merece. Y comienzan a tomar ese privilegio con soberbia, con altivez, y llenan su tiempo de irresponsabilidad, de infidelidad al Dios, te ha dado el privilegio que tienes ahora. En el capítulo 16 del libro de Ezequiel, que es nuestro libro de meditación el día de hoy, Dios está hablando con Jerusalén. Si ustedes leen los primeros los primeros versículos del capítulo 16, Ezequiel describe los privilegios.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 Miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Dios dándole el privilegio a su pueblo. Descrita en una mujer a quien la restaura. Versículo 14 dice que, «Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura»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 la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste a tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Te revelaste para que degollases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 cuando dice lugar alto se refiere a lugares de adoración a ídolos e hiciste abominación, abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto tus vecinos gruesos de carne y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Ah hermanos, amigos, Dios está a través del profeta describiendo la manera en que muchas veces los hijos de Dios que reciben los privilegios de sus bendiciones no sabemos reconocer y utilizamos inadecuadamente los privilegios que él nos da. Aquí está hablando de su pueblo Jerusalén, de la ciudad maravillosa donde Dios se manifestó con su hijo Jesucristo. Esa ciudad que era el orgullo de Israel se había convertido en el muladar de los pecados de Israel. Se había convertido en el lugar más obsceno, donde la maldad, la rebelión contra el Dios Creador, era manifiesta de manera abierta. Y allí se describe. Una de las tristes experiencias de Jerusalén, ya en los días de Jesús, ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús lloró mirando a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Jesús lloró por Jerusalén. Yo no sé si nosotros somos conscientes de los privilegios que Dios nos da. Tenemos luz, tenemos vida, tenemos en abundancia salud. Tenemos el privilegio de conocer su palabra libremente todavía. Y aún así nos olvidamos que es Dios quien nos da este privilegio. Y que es Dios quien finalmente debe ser honrado y alabado en nuestras, en nuestras vidas. Cuando nosotros somos irresponsables con los privilegios de Dios, como lo fue Jerusalén, podemos ser desechados por Dios. Y ser desechados por Dios significa no tener su protección y cuidado tal como Él quiere para nosotros. ¿De qué sirve que Dios te dé un privilegio, es como que, que tú, como, como si fueras un niño, alguien te diera 100 dólares, cuando tienes 3 años, tú no sabes el valor que tiene ese, ese billete, o se te da el privilegio de gozar de un, no sé, de un eh, hecho, o de una, un, una reunión en la que de repente se te da de balde aquel privilegio, y tú no sabes valorar eso, y lo único que hace simplemente es eh, desechar ese tiempo, valioso. Yo no sé si alguna vez recibiste de Dios algo o si lo recibiste, fuiste consciente de eso que Dios te dio. A veces somos mal agradecidos con Dios. Medimos todas sus bendiciones solamente en monedas. Creemos que Dios nos bendice cuando tenemos dinero. Dios nos bendice de muchas maneras, nos rodea de su amor, de su protección, de su cuidado, de cuántas cosas nos habrá librado Dios, que nosotros mismos ni siquiera nos hemos dado cuenta. De cuántas cosas que Dios nos ha librado hemos sido gratos con Él, de cuántas cosas que Dios nos ha dado hemos sido ay, conscientes de que realmente gracias a Él tenemos y somos la gratitud de aquel que es consciente es una gratitud que también tiene un sentido de responsabilidad. Debemos ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Debemos ser responsables de la manera más consciente posible para que podamos cumplir, responder de la manera como Dios quiere que nosotros respondamos ante un privilegio que también se convierte en una responsabilidad. Dice que en los versículos siguientes del capítulo 16 van a encontrar ustedes que Dios se aira con Jerusalén porque no supo aprovechar bien de los privilegios recibidos. No fue consciente para poder cumplir la misión de ser una luz en donde se encontraba. Para poder orientar al mundo, a conocer al Dios verdadero. Jerusalén se olvidó de su responsabilidad de ser la capital de Dios en la tierra, Sion. Dice en el versículo 48, Vivo yo Jehová, el Señor, que Sodoma, tu hermana y tus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas.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 Y aún tú juzgaste a tu hermana Samaria. Miren cómo está hablando Dios del privilegio de Jerusalén como pueblo. Yo les voy a volver a ellos sus cautivos, pero a ti. Entonces viene el castigo. En realidad, Dios no es un Dios que le guste el castigo. Si bien es cierto que en la antigüedad, vemos a Dios actuando de manera dura con los pueblos paganos que se rebelaron contra él y también contra su pueblo. En el versículo 58 dice, Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones. <coughs> Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Es impresionante la manera como Dios actúa. Cuando yo leo la palabra de Dios, me siento de alguna manera involucrado en este plan de Dios para con nosotros su pueblo. Yo soy parte de su pueblo, tú eres parte de su pueblo. Tú eres parte de el plan de Dios. Si nosotros trasladamos esta, esta enseñanza del pasado respecto a Dios con su pueblo, los privilegios que él le dio a su pueblo Jerusalén, a su pueblo Israel, simbolizado en este, en este, en este mensaje en su capital Jerusalén. Si nosotros hacemos un paralelo entre lo que nosotros somos ahora como pueblo, pueblo de Dios. Dios no tiene un pueblo, una nación hoy en día, en el sentido geográfico. Dios abrió su misericordia para todos los que creemos en su proyecto de salvación. Ya en los primeros días después que Jesús Murió, resucitó y se fue al cielo. Dios en el libro de Apocalipsis habla acerca de unas etapas en las que pasaría su pueblo con ciertas características, privilegios, responsabilidades. Y en esos privilegios y responsabilidades, como su pueblo en el tiempo moderno, iba desarrollando su labor, cumpliendo su cometido, haciendo lo que el Señor le había pedido hacer, y predicar este evangelio, sed luz, igual como para Jerusalén, igual como para Sion. Dios quería que fuera luz, por eso la vistió de la mejor manera, para que todos conocieran que Dios era el Dios de Israel. Así Dios, a través de Jesucristo, conduce un evangelio a través de sus siervos, inútiles al comienzo, sin conocimiento del plan de Dios, once hombres ineptos. Dios, a través de su Hijo, los prepara. Y los envía a predicar. ¿Qué tenían ellos? No tenían el léxico, pero tenían la convicción de que Dios los había llamado para un propósito especial, para que anunciéis las verdades, como dijimos anoche en nuestro mensaje de hoy. En el mensaje de anoche dijimos que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos esa verdad. Ese cometido que Dios le había dado a Jerusalén, que había rechazado, ese privilegio que había recibido y que no había cumplido la cabalidad, ahora Dios también le da a su iglesia, a su pueblo. En las primeras etapas de la era cristiana podemos ver a una iglesia con un primer amor, con un espíritu de entrega, con un espíritu de cumplimiento de ese privilegio. Responsablemente anunciando el evangelio, muriendo los cristianos, entregando sus vidas para que conocieran de Jesús. Sin embargo, ese pueblo comenzó a perder su sentido de responsabilidad ante el privilegio de Dios de predicar su palabra. ¿Qué palabra? Palabra sencilla. ¿Qué mensaje de que Cristo vino a instaurar su reino y que pronto. Será un reino eterno. Está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Dios le reveló a Daniel todo el plan hasta el tiempo del fin. Nosotros lo conocemos. Allí está nuestro privilegio. Que conocemos un mensaje oportuno para el pueblo de Dios. Del cual nosotros somos responsables. Ese es el privilegio nuestro. Que si no lo cumplimos algo pasará con nosotros. Este pueblo se comenzó a olvidar del mensaje, se comenzó a olvidar del privilegio, comenzó a hacer otra cosa que no necesariamente era lo que requería. Y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 14 en adelante, comienza a describir a este pueblo que se considera rico, que se considera Sabio, que se considera privilegiado. No dijimos anoche en nuestro mensaje que Dios escogió a su pueblo y lo hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos dio a conocer el Evangelio puro de su palabra. Nos enseñó a mirar en Jesús la verdad pura del plan de Dios para nuestras vidas. Lo conocemos. Somos conscientes de eso. Somos privilegiados. Somos seres que hemos, en su palabra, recibido luz. La pregunta que me hago a mí y a ti esta mañana es, ¿qué tan responsable estás siendo con el privilegio que te dio Dios de conocer? de que conociendo su palabra, puedas hacer lo que Dios te pidió hacer. Sin duda tu pregunta será, ¿y tú lo estás haciendo? ¿Me estás haciendo la pregunta a mí? Sin duda yo tengo que responder ante esa pregunta. Y también te la hago a ti, no porque quiero injuriarte, sino porque quiero preguntarte, ¿estás aprovechando la oportunidad que Dios te da? para dar a conocer este mensaje de salvación a otras personas ¿cuál era el mensaje? si ustedes leen el libro de Lucas los primeros versículos se van a encontrar que cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús está anunciando el propósito de la venida de Jesús a este mundo es maravilloso no, es increíble cómo los ángeles le han de conocer, le conocer a los pastores el propósito de la venida de Jesús. O sea, ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, un Salvador. Conocer la venida del Salvador para los pastores era un hecho relevante, importante. Yo no sé si los pastores son importantes para ti en este caso. Eran pastores israelitas, judíos, que esperaban la llegada de un salvador porque vivían bajo la opresión de los romanos. Yo no sé si entendían ellos que este privilegio no era solamente un privilegio de ser liberados del poder de los romanos, sino también que había una liberación del pecado que estaba en ejecución según el plan de Dios para su pueblo para todos los que creían en él. Pero sucedió algo muy interesante en la anunciación. También se dieron cuenta otros que no eran del pueblo de Dios, que no eran miembros de Israel, ni tampoco pertenecían a él, ni eran descendientes de Israel. Unos reyes del oriente que se dieron cuenta que entre las estrellas que había una y leyendo... Entre sus investigaciones encontraron que había una estrella que anunciaría el nacimiento de un nuevo rey. Este es el evangelio. El evangelio del privilegio. El evangelio de ser liberados de la condición de la muerte eterna, del pecado y sus consecuencias eternas. Ese es el mensaje. ¿Qué otro mensaje más sino aquel que nos dio el Hijo Jesucristo? Para que nosotros como pueblo podamos dar a conocer al mundo de que hay un salvador, que hay un plan de salvación al cual nosotros vamos a pertenecer o pertenecemos y si que queremos y utilizar de este privilegio y darlo a conocer es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio. ¿Ves a una persona desventurada? Desesperada porque no tiene las condiciones para vivir, anímala a conocer a Jesús. Acércala a Jesús. Busca la manera en que pueda conocer de su amor y tener esperanza. Hoy, la iglesia adventista del séptimo día está repartiendo un libro sobre la esperanza. Lo viene haciendo hace los últimos cinco o seis años. Para leer ese libro, Seguramente muchos van a encontrar el conocimiento de cómo tener esperanza. Pero si tú, como cristiano, acercas a esa persona a una relación íntima con Jesús, le hablas de que a pesar de las dificultades de este mundo, a pesar de las penurias que hay alrededor, hay esperanza. Este pueblo que hoy tiene este privilegio puede cometer el error de creerse en la condición de poder decir, total, yo ya conozco la verdad, yo tengo toda la verdad, yo soy el pueblo de Dios, soy el Sion moderno, y envanecerse, soberbecerse de su privilegio, y no cumplir la labor que el Señor le ha enviado a dar. Te crees rico, pero estás ciego, estás desnudo, eres desventurado, porque has basado tu privilegio en lo que has logrado como, como pueblo, como congregación como iglesia, si quieres llamarlo. Pero te has olvidado de lo más importante. No atiendes a los huérfanos. No atiendes a las viudas. No haces labor con la sociedad. Te sientes feliz y privilegiada en tu palacio. Estoy hablando figurativamente. Te sientes privilegiado en tu verdad. Porque la verdad la conociste en su pureza. Y ahora te quedaste con ella y no la has dado a conocer. Por tanto, eres tibia. Yo te voy a vomitar de mi boca, dice la palabra de Dios. Pero como Dios es un Dios de misericordia, como Dios es un Dios santo, un Dios bondadoso que siempre busca para su pueblo una restitución, por eso dije que Dios no es un Dios del castigo, Dios es un Dios del consejo. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 18. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Para que seas rico. El oro refinado en fuego. Las vestiduras blancas de Cristo, de su justicia. y el colirio de la sabiduría del Espíritu de Dios para que puedas ver tu condición que teniendo el privilegio estás ensimismada en tus propias liturgias, formas que no cumplen el privilegio que te dio Dios, que no desarrollan esa capacidad de poder ser un pueblo con la verdad en sus hombros, en sus manos, y que no la da a conocer, que no anuncia como la atalaya a tiempo lo que está sucediendo en el mundo hoy. Ah, mis amigos y hermanos, ¿cuántos de los que conocemos esta verdad estamos silenciosos, callados?, y mucha gente no sabe que Jesucristo viene pronto, que las señales se dan cada día. Ayer leí un reporte de los terremotos en el mundo. La Biblia había anunciado que en el fin de los tiempos habría terremotos en diferentes lugares. Y alguna persona me dice, pero siempre hubo terremotos. Y a veces... Las cosas que suceden en nuestro alrededor son cosas que suceden que se vuelven tan cotidianos que ya no nos damos cuenta que Dios está anunciando cosas. Hoy hay un reporte acerca de la vacuna, de cómo este sistema controla ahora la voluntad humana. Algunos países no van a poder ni siquiera ir a comprar a una tienda si no tienen una certificación de la vacuna. El control humano. La Biblia lo decía. Capítulo 13, del libro de Apocalipsis, dice claramente que no podrán comprar ni vender. Cualquier metodología que se use para controlar la voluntad humana, para conculcar la libertad, no es otra cosa más que la obra del enemigo, y nosotros tenemos que anunciarlo. Estamos callados, y no decimos nada. Estamos silenciosos, y mucha gente está perdida, no sabe en qué mundo vivimos, ni en qué tiempo estamos. Y los que sabemos, que tenemos el privilegio de saber, no estamos anunciando esta verdad. Estamos metidos en nuestras iglesias, en nuestros programas de Zoom, y nos hemos olvidado de que tenemos una misión, un cometido, de dar a conocer al mundo lo que sucedería en los tiempos del fin, y que pronto la salvación en Cristo Jesús, en su venida, sería un hecho relevante para la raza humana. Tenemos esa responsabilidad, tenemos ese privilegio. No perdamos la oportunidad quedándonos en nuestros laureles, como decimos comúnmente, y no haciendo nada para dar a conocer a tantas personas desesperadas de que Jesús es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. No seamos como Jerusalén, soberbias, no seamos como Jerusalén, que no reconozcamos la voluntad de Dios para con nosotros, los privilegios que nos ha dado a conocer su palabra. No seamos como los hombres y mujeres del pasado, que aún siendo pueblo rechazaron la voluntad de Dios y no cumplieron su labor de ser luz en el mundo. Hoy tenemos el privilegio de su palabra. Hoy conocemos la luz de la verdad que en Cristo hay salvación, no es una iglesia, no es una congregación, es una persona, la religión no tiene nada que ver con grupos de personas, tiene que ver con una relación con Cristo, es allí donde tenemos que concentrar nuestro mensaje. ¿Cómo alcanzar la salvación? ¿Cómo alcanzar la confesión? ¿Cómo lograr el arrepentimiento mediante la obra del Espíritu Santo? Esa es nuestra labor, Conducir a las personas a Jesús para que Jesús sea quien los sane, los salve, les dé esperanza. ¿Te gustaría esta mañana decirle al Señor, conociendo esta verdad, o sea, si aún no la conoces plenamente, me gustaría conocer esta verdad, decirle a Jesús, Señor, ayúdame con tu espíritu y guíame hacia la verdad para poder cumplir esta labor el privilegio que me has dado de conocer de esta verdad pueda yo llevarla a tantas personas que mueren en la desesperación. Que Dios te ayude en este propósito. Es mi deseo. Y hay una manera como nosotros podemos hacer propicio de que Dios nos use para que nosotros podamos ser instrumentos de paz y esperanza para otros. Que compremos la sabiduría de Dios, que nos vistamos de la justicia de Cristo, que nos llenemos de su poder, de la unción de su espíritu, pero sólo lo lograremos si es que nosotros escuchamos su voz, capítulo 20, capítulo, perdón, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es que privilegio, ¿no? Escuchar la voz de Dios y abre la puerta. Es nuestra oportunidad. Escuchando la voz de Dios abrir la puerta de nuestro corazón, dice, entraré a él y cenaré con él. Y él cenará conmigo. Porque el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a su pueblo, a su iglesia. Hermanos míos, al predicar este mensaje, yo mismo me siento en la responsabilidad de cumplir esta misión. No creen que esto solamente les estoy diciendo a ustedes, pero no nos gustaría caer en el pecado de Jerusalén de sentirnos satisfechos, ricos, privilegiados, porque tenemos la verdad de la palabra de Dios. Porque si no somos luz, si no la damos a conocer, Dios nos vomitará de su boca, dice su palabra. Pero si abrimos nuestro corazón, Él se acercará a nosotros y nosotros venceremos. Y nos sentaremos con Él en el trono donde él está sentado también junto al Padre. ¿Quieres tú ser parte de este privilegiado lugar que tiene Dios para todos aquellos que conocemos su verdad? ¿Quieres tú ser un instrumento de Dios para la salvación de otros? ¿Quieres ser tú un pueblo útil a los propósitos divinos? Dios pone ahora la responsabilidad sobre tus hombros, porque tú ya conoces esta verdad. Él sabe que tú eres un hijo de Él, que conociendo su verdad puede hacer la obra de comunicar a otros de que Jesús es el Señor. Solo está en ti ser responsable con este privilegio y comenzar a obrar tal como el Señor quiere para este tiempo. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Nos ha dado todo para que podamos tener paz pues hagamos esa misma labor que Él hizo con nosotros, con los demás, y ojalá que tú y yo podamos ser aceptos delante de Dios por la obra que hacemos, para que otros conozcan de su amor. Vamos a entregar nuestro corazón a Él. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos por el privilegio que nos das del conocimiento de tu palabra. Pero más que el conocimiento de tu palabra, de la experiencia que tenemos con Jesús, nuestro Salvador. Y que Él se acercó a nosotros, hecho hombre, y trajo para nosotros la salvación. Señor, no es tanto lo que tenemos que decir. Es tan sencillo y simple. Y lo que tenemos que hacer es llevar a las personas a establecer una comunión cercana con su Salvador. Tenemos que ser luz para otros, para caminar en el camino de la oscuridad de este mundo, con esperanza y confianza solo en las promesas de nuestro Salvador. Permítanos ser instrumentos de salvación para otros. No porque nosotros los vamos a salvar, sino porque nosotros los vamos a conducir al Salvador. Que no perdamos ese privilegio. Que no perdamos esta oportunidad. Que seamos conscientes y responsables con aquello que tú nos has dado. A los que nos escuchan esta mañana, Señor, llénales de tu Espíritu Santo sus corazones. Y que puedan ellos también abrir su corazón a tu presencia y con tu ayuda hacer la labor que nos has encomendado. Padre, bendice tu palabra esta mañana. Que no vuelva a ti vacía, que quede en algún corazón este mensaje y que pueda dar esperanza y sobre todo que nos ayude a todos a ser personas responsables con el mensaje que nos has hecho conocer. Que este privilegio no sea tomado simplemente con superficialidad, sino que podamos entregarte nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra mente al servicio de tu pueblo, de tu palabra, para darlo a conocer. Señor Jesús, venga a nuestros corazones, mora con nosotros, y que tu espíritu confirme tu verdad en nuestras vidas. Abre las puertas para que podamos predicar tu palabra en todo lugar, y que este mensaje pueda llegar a cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios por este privilegio. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y ojalá, si te gustó este mensaje, compártelo con otras personas. Dile a otros que hay una esperanza y que Jesús te ayude, a ti también, para que la esperanza pueda permanecer en tu corazón y puedas vivir una relación permanente con nuestro querido Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga esta mañana y siempre. No te olvides, todos los sábados a las 10 y 30, con Boris Darman, tu encuentro con Dios. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo para todos. Que el Señor los bendiga.